Soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Además de construir un guión y de tener ese ejercicio que les sugerí antes de grabarse con un celular y ver ese esa grabación de ustedes leyendo su guión traten luego de hacer una segunda grabación ese es el próximo estadio de esta historia hacer una segunda grabación en la que no estén leyendo sino que efectivamente estén haciendo la presentación del guión que prepararon y la idea con este ejercicio es que lo vean en dos oportunidades una con audio y una sin audio con audio obviamente les ayudará a entender cómo funcionan sus pausas, sus entonaciones, qué cosas deberían pudir en el marco de esa presentación y cuando lo vemos sin volumen es una extraordinaria manera de medir el nivel de nuestra gestualidad, cómo opera nuestra proxémica. A veces podemos ser profundamente coherentes con lo que decimos, de allí la importancia de la emocionalidad en el discurso y a veces simplemente por por temor estamos diciendo una cosa en términos orales y nuestro cuerpo está diciendo cosas absolutamente contrarias. En la conexión entre ese lenguaje oral y ese lenguaje físico corporal hay muchísima de la convicción que podemos lograr delante de una audiencia. Escribe tu discurso, léelo en voz alta, grábate leyéndolo, grábate sin leerlo y esa grabación, mírala con audio y mírala sin audio. De esa segunda mirada sin audio vas a obtener muchísimos datos acerca de cómo funciona tu lenguaje corporal. Porque si vas a decirlo, Dilo bien.